Hola, buenos días. Soy Cris y estamos en Tiempo de Crawler. Ya sabéis que este es el canal donde subimos todos los eventos que hacemos eh, habitualmente todas las semanas. En este caso tenemos el primer campeonato de RC Crawler Vallés, que lo vamos a hacer en la zona de la Roca de Vallés. Han venido unos cuantos compañeros, tanto Germán, como Rafa, como Joan, a preparar todo lo que es el, el recorrido. Está marcado todo con unas pelotas de, de tenis por donde los coches tienen que pasar por el medio, a ser posible, sin tocar las pelotas. Entonces ya sabéis que las puntuaciones funcionan como, como todas. Son cinco puntos en el caso que, que el coche vuelque, que se quede patas para arriba y el techo toque el suelo. Eh, dos puntos en el caso que vaya solo de lado. Y un punto si lo tocamos con la mano. Entonces, bueno, entre todos los más o menos unos 12, 15 eh, compañeros que se han ido apuntando, vamos a ver cuál es el que hace menos y podemos darle un, pues bueno, un, pequeño, un pequeño obsequio, en este caso es un diploma eh, acreditativo conforme pues bueno, hemos, nos lo hemos pasado muy bien. Como ya sabéis, pues bueno, esto lo vamos a subir a internet, en este caso lo vamos a subir con 4K a ver qué os parece, a ver qué, qué tal resolución tiene y bueno, ya sabéis, dejarnos comentarios en, en el canal. Nos vemos ahora. ¿Saltar, eh? ¿Saltar gente han ido? Cuarta posición, el Juan con 19 puntos. Oh, Dios, aplausos, aplausos. aplausos. aplausos. Vale. Se Juan ahí. En tercera posición, nos está, se ha ido con 17 puntos. El Alberto. Eh, Alberto. En eh, segunda posición, con 13 puntos, Pau. Se ha ido. ¡Uy! Se ha pirado, Pau. me cago en la leche, Pau. Y en primera posición, con 12 puntos, Quiquillo. ¡Quiquillo, Dios! ¡El ganador! ¡Míralo! puta! ¿Qué regaláis? A ver. ¡Míralo! Anda, el, el primer marco de <risa> <risa> diplomado. no jodas! ¡Oh! Ahora ponemos tu nombre ahí. Y ya eres el primer ganador no oh, jodas, he ganado Sí, tío, ganado tío, no me lo, me, me lo creo La primera vez es que he ganado algo Vamos a ponerle el nombre ahí en el marco sí, sí, sí, sí. Hola, buenas, chiquillo ¿Qué te ha parecido el tramo que hemos hecho hoy? Las 13, los 13 tramos? Muy bien ¿Te ha gustado? Sí. Sí. Mucho. sí, mucho ¿Te ha gustado mucho? ¿Te ha sido muy difícil? Hombre, había muchos trozos que sí, sí. ¿Y difícil. las ruedas que llevabas eran nuevas? Sí ¿Y qué marcas eran? Super swamper, de, de, de Proline, ¿no? De Proline. Y te ha ido bien, Perfecto. los tacos han sido súper bien, sí. han subido bien por todos sí. esos sitios complicados. <risa> bueno, y entonces me han dicho que has quedado el primero, ¿no? Sí, o sea. <risa> <¡Es> ¡Increíble! <risa> la primera vez que ganó algo. Bueno, bueno, entonces la semana que viene montaremos alguna otra cosa. Hombre, claro. Algo, pero lo que pasa es que no será, no será como esto, ¿no? Yes. <risa> bueno, pues nada, la semana que viene un poco más. Vale, vale. Hasta vale. Luego. <risa>